Como están? Eh, continuamos con la clase de lechos vasculares especiales, eh, en particular con el bloque 2, en el cual veremos el lecho renal, la circulación coronaria y la circulación en músculo esquelético. Eh, en la circulación renal, eh, la característica es que los, una característica importante es que los riñones reciben el 20% aproximadamente del volumen minuto, esto es aproximadamente 1,2 litros por minuto, y otra particularidad es que este lecho es un lecho de alta resistencia. Como vimos en el bloque 1, a partir de la ley de Poissel, podemos determinar eh, cuánto, eh, qué valor tiene esa resistencia. Entonces, esa, la resistencia en este lecho la calculamos como la presión de la aorta, porque recordemos que la aorta se ramifica en la arteria renal, que es la que eh, permite el ingreso de sangre hacia los riñones y eh, hacemos esa diferencia, la presión de la aorta menos la presión en la vena renal eh, que consideramos eh, aproximadamente eh, cero de modo que si hacemos la cuenta tendremos que 93 milímetros de mercurio menos cero dividido el volumen minuto que recibe este lecho eh, renal tendremos que la resistencia es de 80 unidades de resistencia periférica eh, ahora bien eh, podemos explicar entonces que en la circulación renal tenemos que, como les decía, la aorta se ramifica en la arteria renal que ingresa la sangre hacia los riñones. Esta arteria renal se ramifica eh, siguiendo la anatomía del, del riñón en varias arterias más pequeñas hasta que el calibre disminuye y sus características histológicas también en eh, las arteriolas eh, aferente, capilares glomerulares y arteriola eferente. Como vemos en, en la siguiente figura, eh, como les decía, esa arteriola aferente eh, se, se ramifica en eh, capilares glomerulares, los cuales eh, forman eh, posteriormente la arteriola eferente. La arteriola eferente eh, forma nuevamente los capilares peritubulares que van siguiendo el recorrido de los túbulos eh, renales y forma en su recorrido medular los vasos rectos. Entonces, en particular eh, habíamos dicho que durante el ejercicio, eh, durante el ejercicio físico los riñones eh, tenían disminuido el flujo sanguíneo hacia ellos. ¿Cómo ocurre este, esta disminución del flujo? Aumentando la resistencia periférica. Ese aumento de la resistencia, como vimos, mediante el mecanismo de autorregulación renal, eh, eh, dará lugar a la vasoconstricción de las arteriolas, en particular de la arteriola aferente, para que disminuya el flujo sanguíneo y, por lo tanto, disminuya la filtración glomerular. Como vemos en la figura, vemos que la sangre que ingresa por la arteriola eh, es filtrada a través de la filtración glomerular como se ve en, en la flecha con el número 1 mientras que cuando eh, durante el ejercicio aumenta eh, la, presión, eh, la presión arterial media veremos que el mecanismo de autorregulación hará que la arteriola aferente se haga vasoconstricción, como se ve en la figura, y posteriormente, como consecuencia de eso, va a disminuir la filtración glomerular, como se observa eh, con la flecha con el número 2. Entonces, este mecanismo de autorregulación no solo, es importante, eh, a través, o no solo es importante durante el ejercicio en el cual se, eh, se producen cambios en la presión arterial media, sino también durante cambios en la postura y durante el sueño. En particular, en este caso, diremos o hablaremos del ejercicio. Entonces, en la siguiente figura veremos que eh, la autorregulación, como dijimos, es un, rasgo, es un rasgo importante en la circulación renal y eh, va a permitir que se mantenga la filtración glomerular en un eh, valor eh, adecuado, en valores normales. Esta, eh, entonces vemos en la siguiente figura que eh, la, ante cambios de la presión sanguínea arterial media entre 80 y 180 milímetros de mercurio, veremos que eh, el flujo sanguíneo renal se mantiene constante y por lo tanto el, la tasa de filtración glomerular o FG como, figura, como aparece en la figura se mantiene constante. Entonces veremos que el mecanismo por el cual ese flujo sanguíneo renal se mantiene constante se debe al mecanismo autorregulador. Ese mecanismo de autorregulador, como vemos en la figura, se produce por, una disminución, perdón, por un aumento de la resistencia como consecuencia de vasoconstricción en la arteriola aferente. Ahora, ¿por qué mecanismo se produce vasoconstricción en la arteriola aferente? Bueno, un mecanismo se denomina miogénico y el otro mecanismo se denomina de retroalimentación glomerular. En la siguiente veremos que eh, el mecanismo miogénico eh, se produce cuando hay un aumento de la, de la presión arterial media, se produce un estiramiento de las células musculares lisas de, de la capa de músculo liso de la arteriola aferente eh, y ese aumento de la presión estira a las células produciendo vasoconstricción. Y o el otro mecanismo que es el de retroalimentación tubuloglomerular eh, es un mecanismo de señalización parácrino que eh, se produce gracias a la disposición anatómica del de asa de Henle, como vemos eh, que forma el aparato glomerular. y como vemos en la figura el asa de Henle está en contacto con la arteriola aferente y con la arteriola eferente formando la mácula densa. Entonces las células de las arteriolas que mencioné y de la mácula densa van a estar en contacto y se van a comunicar. Entonces vemos cómo el mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular va a estar determinado por el aumento del filtrado a nivel del asa de Henle como aparece como una flecha en la figura eh, y particularmente va a censar el cloruro de sodio eh, y este va a um, activar un mecanismo de acción parácrino que va a actuar a nivel de las células de eh, musculares lisas de la arteriola aferente. Bueno, hasta aquí vimos eh, circulación renal y ahora les voy a, a comentar acerca de la circulación coronaria. Eh, este lecho especial eh, es importante porque dijimos que eh, bueno, el corazón recibe el 5% del volumen minuto, eh, en este caso en la circulación coronaria eh, nace o se origina a través de eh, la aorta, la cual se ramifica en la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronar coronaria derecha irriga principalmente la aurícula y el ventrículo derechos mientras que la arteria coronaria izquierda se divide en dos ramas, la descendente anterior y la circunflexa, que irrigan eh, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo. Bueno, entonces, como podemos ver, eh, tanto las arterias coronarias derecha como la izquierda irrigan al corazón y su función es proveerle nutrientes. De este modo, el corazón recibe alrededor de 200 mililitros de sangre por minuto, es decir, ese 5% del volumen minuto, y esta cantidad puede aumentar 4 o 5 veces cuando el miocardio lo necesita. Por ejemplo, durante el ejercicio, como les decía, el corazón aumenta su gasto cardíaco porque debe abastecerle los nutrientes al músculo que está en ejercicio, y para eso aumenta su metabolismo eh, de manera que eh, bueno, y aumenta su metabolismo. Entonces, otra característica importante es que la circulación coronaria eh, tiene la particularidad de que ante situaciones de isquemia, es decir, cuando hay una baja eh, presión de oxígeno, por ejemplo, por un bajo eh, flujo sanguíneo, por ejemplo, por eh, un... Por una oclusión en las arterias coronarias, eh, el, los vasos tienen la capacidad de crecer formando eh, una circulación colateral. Eh, Esta es una particularidad que por supuesto no ocurre durante el ejercicio, durante una situación fisiológica como el ejercicio. Entonces vemos en la figura que durante la diástole esos vasos o arterias epicárdicas que se encuentran hacia la parte más externa de la pared ventricular emiten vasos que atraviesan la pared ventricular irrigando la zona del endocardio, es decir, la zona que está, o de la pared ventricular que está en contacto con la sangre vemos que en diástole esos vasos están eh, dilatados, como se observa en la figura, como unas flechas engrosadas. Mientras que en sístole eh, esos vasos que irrigan o que atraviesan la pared ventricular se encuentran eh, contraídos. Eh, esa, esa contracción de los vasos, ese afinamiento de los vasos, se produce porque durante la sístole el corazón, cuando se contrae, eh, genera una presión que achica la cavidad para, de alguna manera, exprimir la sangre eh, de, a expensas de aumentar el grosor de la pared, como podemos ver en, en la figura. Bueno, y en particular, veremos que la autorregulación del flujo coronario eh, es muy importante, eh, sobre todo y, y depende de eh, la presión de oxígeno. Es decir, cuando eh, hay un aumento de la demanda de oxígeno o una disminución del aporte, se libera una sustancia que se denomina adenosina y esta sustancia disminuye la resistencia de las arterias coronarias eh, de manera que se aumenta el flujo sanguíneo. Ah, y eh, si bien durante el ejercicio, como les dije, la estimulación simpática tiene, eh, puede aumentar el gasto cardíaco, como les dije, por aumento del volumen sistólico y aumento de la frecuencia cardíaca, en este caso el efecto de la estimulación simpática sobre los vasos coronarios es menos importante ya que predomina la vasodilatación por mecanismos metabólicos dependientes del oxígeno. bueno Y por último les voy a contar acerca de la circulación en el músculo esquelético. Como les decía, eh, a medida que van aumentando las demandas metabólicas del músculo eh, cuando se contrae, durante el ejercicio, eh, necesita ir aumentando el aporte de oxígeno. Entonces, eh, como veremos, el principal estímulo que desencadena la vasodilatación a nivel del músculo esquelético, eh, son sustancias vasodilatadoras como por ejemplo el dióxido de carbono, adenosina y potasio, es decir, eh, productos del metabolismo muscular. Eh, estos metabolitos difunden localmente y relajan las eh, células musculares lisas de las arteriolas eh, de este tejido. Eh, otra característica importante es que las arteriolas terminales que se encuentran más cercanas a los capilares son las primeras en dilatarse cuando comienza el ejercicio eh, de manera que esta vasodilatación aumenta el volumen sanguíneo. Y, eh, la última característica que me parece muy importante es que la contracción del músculo genera una fuerza que hace que la sangre que circula por las venas sea empujada de alguna manera hacia el corazón. Y gracias, esto ocurre gracias a la presencia de válvulas que se encuentran en las venas y que impiden el flujo retrógrado de sangre de manera que cuando se produce la contracción muscular se comprimen las venas y estas se, man, se vacían de modo que impulsan la sangre hacia el corazón. Veremos que esta bomba muscular, como se llama, es muy importante para aumentar el gasto cardíaco eh, a través del mecanismo de Frank starling como verán en eh, clases posteriores, en el cual ven que este mecanismo de Frank starling aumenta el retorno venoso. Bueno, y eh, en resumen, eh, vimos que los cambios hemodinámicos que ocurren en el ejercicio, eh, como por ejemplo el aumento de la presión arterial media, produce una re redistribución del flujo sanguíneo, como consecuencia de eh, la regulación de la resistencia arteriolar, eh, ya sea local, es decir, por mecanismos intrínsecos o autorregulatorios, y extrínsecos nerviosos y humorales que se verán en otras clases. Y aquí particularmente, entonces les mencioné los mecanismos de, de autorregulación que disminuyen la resistencia en el lecho pulmonar, en el músculo esquelético y en la circulación coronaria y aumentan la, la resistencia en el lecho renal. Bueno, gracias por su atención y en pantalla figura la, la bibliografía que les sugiero para entender mejor estos temas. Y ya saben que cualquier consulta o cualquier duda eh, la pueden discutir eh, con, en sus comisiones de trabajos prácticos con los docentes a cargo. Eh, y también eh, van a, eh, pueden consultar con eh, el Facebook eh, disponible en la cátedra.